y es que en esta ocasión Santos Laguna se presentará en casa con el único objetivo de lograr su primer triunfo del torneo clausura 2020 Cuando reciba a León que va por su segunda victoria en el duelo de la fecha 2 A los de la comarca lagunera no les fue bien en su presentación ya que cayeron en la frontera ante Cholos Juego en el que no fueron superados ampliamente pero sí con fallas en su accionar que los dejó tendidos en el pasto El cuadro que dirige el uruguayo Guillermo Almada fue el mejor en condición de local durante el semestre pasado Lo cual quiere confirmar en este nuevo semestre semestre a partir de este juego. Los de Torreón no suman unidades, han dominado de manera clara los 10 más recientes duelos en casa ante su rival de en turno, con 7 victorias, 2 derrotas y un empate. Mientras que la fiera hizo valer su condición de local en la fecha 1 en la que vino de atrás para vencer a Querétaro, juego en el que el ecuatoriano Ángel Mena marcó dos goles, ambos de penal. Los de Guanajuato han sido uno de los cuadros más constantes en el último año, sin embargo no ha sido capaz de coronarlo con un título, el cual es su principal objetivo. El cuadro de los panzas verdes que acumula 3 puntos ha ganado 4 de los últimos 10 duelos celebrados en cualquier campo ante santos por la misma cantidad de escalabros y dos igualadas este domingo el estadio corona será el escenario en donde se llevará a cabo este cotejo que cierra la jornada 2 a partir de las 6.45 de la tarde con fernando guerrero como juez central previo al partido ante león el técnico de santos laguna guillermo almada habló de la alineación que podría usar para encarar dicho cotejo en el cual buscará sumar sus tres primeros puntos de clausura 2020 pese a la victoria frente a los Cholos, Almada confía en que el equipo pueda brindar una buena actuación como local y de esta manera quedarse con la victoria, estando consciente de que León es uno de los clubes que mejor juega en el fútbol mexicano el planteamiento siempre va a ser el mismo por más que podamos cambiar algunas cosas de la estrategia en el análisis que haces del rival vamos a salir a buscar y seguramente León también, porque tiene esa particularidad distinto a lo que hacía Tijuana que fue defenderse y tratar de encontrar alguna oportunidad, pero bueno, seguramente no habrá muchas variantes y vamos a repetir la mayoría de la alineación, dijo el experimentado estratega en rueda de prensa. De repetir alineación, los guerreros saldrán a la cancha con Jonathan Orozco, José Carlos Van Rankin, Félix Torres, Mateus Doria, Gerardo Arteaga, Ulises Rivas, Fernando Gorriarán, Diego Valdés, Brian Lozano, Eric Castillo y Julio Furch. Esperemos que con esta alineación nuestros guerreros salgan victoriosos.